Sin meternos con mucho detalle en los aspectos del cálculo de este indicador, vayámonos mejor a lo práctico. Las bandas de Bollinger miden la volatilidad del mercado, así como también las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Lo componen tres bandas, una media suele ser la media móvil simple de 20 observaciones y otra superior e inferior. La configuración puede variar pero generalmente las bandas superior e inferior están a dos desviaciones estándar de la banda media. A medida que aumenta y disminuye la volatilidad, la distancia entre las bandas aumenta y disminuye también. En general, cuanto más cerca esté el precio de la banda superior, mayor será la sobrecompra del activo en cuestión y mayor es la probabilidad de que se inicie una fase correctiva. Por el contrario, cuanto más cerca se encuentre el precio de la banda inferior, mayor será la sobreventa alcanzada y, por ende, el inicio de un inminente rebote. En la mayor parte del tiempo, el precio se colocará dentro de las bandas superior e inferior y, en raras ocasiones, se colocará por encima o por debajo de ellas, advirtiendo de las condiciones extremas del mercado en ese momento. Otro concepto interesante es el que se conoce como squeeze, refiriéndose a un periodo de baja volatilidad donde todas las bandas se juntan mucho entre sí suele ser indicativo de un brusco y repentino desenlace al alza o a la baja en el subyacente en cuestión. Resumiendo, grosso modo, nos interesará comprar cuando el precio se frene en la banda inferior de Bollinger y vender cuando ésta se frene en la banda superior.